Lo siento, señora Jackson. Uh, lo digo en serio. Nunca quise hacer a su hija llorar, me disculpo un millón de veces. Lo siento, señora Jackson. Uh, lo digo en serio. Nunca quise hacer a su hija llorar, me disculpo un millón de veces.